Creo que no voy a llevar más la cámara a los carretes. Por esto. ¡Jabal! ¡Jabal! ¡Jabal! ¡Jabal! ¡Jabal! ¡Jabal! ¡Jabal! ¡Jabal! ¡Jabal! ¡Jabal! Break down. <música> No estoy solo, ya les mostraré. La está el set de Radio Motivados, el público. ¿Cómo está el público? <risa> ¿Cuál es la idea, hoy día, Hoy día vamos, queremos innovar, queremos hacer radio con público en vivo y en directo. Eh, estamos jugando, cómo sucede, y como es viernes, obviamente con competir, porque el otro día no tomamos. Obvio. Como el día viernes nos vamos a tomar, vamos, vamos a darnos tomar. la licencia y nos vamos a tomar una piscola que Solo una. Un gusto saludarlo. Un placer estar acá nuevamente, como siempre, haciendo radio, haciendo. Muchas gracias, guachito. Gracias por la invitación, gracias por la piscola. Ya estoy medio mareado, pero no importa, eso es lo que buscamos. Es como que me dieron mucho vuelto, me esperaba a entregar más Es ¿no? entregado, se entrega ¿Sí? ¿Te entregas igual? Sí, yo soy entregado ¿Sí? ¿Entregado a, a la vida? Entregado a la vida, al amor, a las Pero conexiones no, pues, con entre... las personas Desde ahora en adelante ustedes van a ser compás sí sí, sí, sí, sí, tengo, ¿Tengo para el para placer roca, el culiao, tengo, tengo el placer y el honor de ser, que voy a ser el padrino de la hija de Bastián la manga. Vamos a hacer una guapa chamámica ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! bien. No, pero ¿Feliz? ¿Feliz por la noticia? ¡Súper bien, ¡Súper bien! Yo feliz, yo feliz, o sea... Es un honor para mí, en verdad estoy un poco emocionado, por eso me voy Para ir a mi casa y llorar en posición fetal en mi cama ¿Por, bueno. ¿Por qué la elección de Sauce? No, porque bueno, estuvo en un gran amigo y una persona que de verdad es una buena persona. Yo lo sé y lo siento, y considero que es el indicado. Lo siento, no, no puedo dar una explicación no, racional. Bueno, no, no. Yo siento que es la persona. Porque hay una conexión estelar cosmológica. A pesar de que estuvo bueno en el cosmos habla... y su cosmos. Son Exacto, uno. sí. Es lo que pasa en la Casa casalida cuando yo me frío <risa> de me con su cosmos. Se queda en la casa de vida. vida. <risa> <risa> <risa> ya. más de eso yo no sé nada yo solamente sonrío sí, chao como dicen los chilenos chao Qué pena que me vean así pero es más de la cuenta El sábado 17 va en camino a la zombie walk a encontrarme con la gente que hace de Santiago un un paisaje post apocalíptico Después que lleguen los zombies Vamos por aquí, está bonita Llegamos y está la cagada Hay mucha gente, el nivel de golpe está excelente sorpresa está la Sumi World, se pregunta de qué es la marcha, están pensando que están reclamando, reclamando algo, algún derecho. Una señora pasó y dijo hasta cuando vean estos chilenos, maravilloso. El que acaba de pasar era el cosplay de Stan Lee. Cuando mi mamá me enseñó a cocinar, me dijo que los fideos se cocinaban con alta agua, con aceite. Si es que uno quería cortar la cocción, había que jugar Pero hace poco aprendí una forma que te permite ocupar menos agua, menos aceite. Lo voy a mostrar cómo se hace. Dan un sartén tipo wok, una porción deseada de fideos. Entonces lo que hago es cubrir los fideos con agua. Suficiente. Y yo normalmente le echo un poco de aceite. He hecho menos sal de lo que acostumbro. Toma un poco más de tiempo, pero gasta menos agua. Y así tenemos un plato de fideo en el cual se usó solamente un vaso y medio de agua. He pedido varias veces ser padrino de bebés, no a todas les he dicho que sí, porque siento que es una gran responsabilidad. El significado de ser padrino de alguien en el trito más formal es aquel el que vela por la educación espiritual de la, del bebé. Por otro lado también se entiende padrino como la persona que se hará cargo de este niño si es que algo le llegara a suceder a los papás, entonces no deja ser brígido. En el caso de los chiquillos, bueno, todo este tema va a ser un poco más informal. ¿eh? Ellos son, tal vez son más espirituales que religiosos, por lo cual va a ser más informal. Pero aún así, no deje de ser eh, una responsabilidad súper grande que cae en, en mis hombros Y estoy muy feliz de, de ser considerado para esta tarea. Así que Bastian, Araceli, muchas gracias por esto. Los quiero mucho.